A la plena extraordinaria del Tribunal Supremo Electoral de fecha 4 de diciembre del 2018 se resolvió resolución TSE administrativa número 645 2018 de fecha 4 de diciembre de 2018 resolución que en parte per pertinente determina por tanto la sala plena del tribunal supremo electoral en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce resuelve: primero aprobar la habilitación de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y alianzas en el siguiente orden. Partido Acción Nacional Boliviano, PANBOL. Ruth Nina Puchani, candidata a la presidencia. Leopoldo Richard Chuy Torres, candidato a la vicepresidencia. Movimiento del Tercer Sistema. Félix Pazzi Paco, candidato a la presidencia. Mendieta Pérez, candidata a la vicepresidencia. Movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Juan Evo Morales Ayma, candidato a la presidencia. Álvaro Marcelo García Linera, candidato a la vicepresidencia. Movimiento nacionalista revolucionario MNR. Virgilio Lema Trigo, candidato a la presidencia. Fernando Untoja Choque, candidato a la vicepresidencia. Comunidad Ciudadana. Carlos Diego de Mesa Gisbert, candidato a la presidencia. Gustavo Pedraza Mérida, candidato a la vicepresidencia. Unidad Cívica Solidaridad USA. UCS Víctor Hugo Cárdenas candidato a la presidencia Eric Humberto Peinado Méndez candidato a la vicepresidencia Bolivia dice no 21F Oscar Ortiz Antelo, candidato a la presidencia Edwin Mario Rodríguez Espejos candidato a la vicepresidencia Partido Demócrata Cristiano PDC, Jaime Paz Zamora, candidato a la presidencia. Paola Lorena Barriga Machicao, candidata a la vicepresidencia. Muy bien, es eh, lo que se daba a conocer hace instantes, nada más, conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, cuatro días antes de que culmine, decimos, el plazo que se tenía previsto dentro del mismo calendario para llevar adelante esta, eh, esta nominación y esta habilitación de los binomios, de los nueve binomios en las organizaciones políticas rumbo a las elecciones primarias de este 27 de enero de 2019. Hemos actualizado la información y vamos a ampliar también en nuestros espacios informativos.